Tutoriales Interlaut News presenta ¿Cómo instalar DirectX 12 Hola amigos, hoy les voy a enseñar a instalar DirectX 12 Este es un requisito para instalar Windows 11 Comencemos Le dejaré el link en la descripción de este video que lo llevará a la página directa de Microsoft Hacen clic el link lo llevará a esta página, bajamos, acá le seleccionamos el idioma, yo voy a seleccionar español y hacemos clic en descargar. Ya terminó la descarga, voy a ir a la carpeta, donde se descargó, acá ya tenemos el programa descargado y comencemos con la instalación. Vamos a hacer clic con el segundo botón del mouse y vamos a ejecutar como administrador. hacemos clic en sí aceptamos el acuerdo de contrato y hacemos clic en siguiente acá voy a destildar la casilla que dice instalar la barra de bin hacemos clic en siguiente y comenzará la instalación